¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, espero que estén muy contentos y de nuevo hoy les traigo un video de sus experiencias paranormales así que pues hoy les traigo tres experiencias un poco turbias, bastante turbias para que eh, pues se traigan algo de beber o de comer mientras escuchan este video o si metían de fondillo, eh, de fondillo... Si me de fondo eh, Mientras están haciendo sus cosas Estudiando, trabajando, lavando los trastes uh, Paseando al perro, lo que sea Cuando haya algo Para lo que ustedes tengan que voltear eh, Les voy a decir ok, nada más para que Oh sí, está bien, y luego pues ya sigan con sus cosas Mientras escuchan las historias De fondo, yo les enseñaría Qué estoy comiendo y tomando, pero como todo está Pues a medio terminar La verdad me da un poco de pena, pero básicamente estoy comiendo enchiladas potosinas con techay super bueno y bueno pues qué les parece si comenzamos de una vez recuerden que si no quieren que Choc vaya a sus casas los asuste, le jale los pies y que no les azote las puertas en sus casas, pues se tienen que suscribir a este canal, eso es todo lo que tienen que hacer si no Choc el fantasma del cuarto, pues va a ir a sus casas dice él, ¿eh? no yo y recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok en todos lados estoy activa así que me pueden seguir por allá, aquí van a estar apareciendo o si quieren seguir el link directo está aquí nada más abren la cajita de descripción y ahí está eh, pues todos los links a mis redes oficiales y además ahí está un mail donde ustedes me pueden enviar su experiencia en caso de que tengan alguna que la quieran contar, si tienen fotos, videos, audios y demás lo pueden adjuntar junto con su historia y aparecerá aquí en estos videos pero no se me enojen si tarda porque tengo muchísimos, literal abrí solo ese mail y pues está justo aquí estoy viendo tengo 2.900 mails, así que pues ténganme un poco de paciencia y bueno, ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, así que la primera historia es anónima. Básicamente, esta chica, si sí, es una chica, um, ha tenido como una, un historial ya de varios años con, con actividades como paranormales. Básicamente, todo ocurre cuando tenía 10 años. O sea, ahí empezó todo. Um, ellos se habían acabado de mudar hacia Tijuana, entonces estaban en una casa muy grande, Dice que esa casa tenía dos cuartos enormes, pero estaban tan, tan inmensos los cuartos que literal en un cuarto se quedaban todos. O sea, sus papás y ella se quedaban ahí porque pues el cuarto estaba bastante grande. Esa vez ella estaba un poco enfermita, entonces eh, recién la habían llevado con el doctor y le dijo no, no tiene nada, solamente tienen que reposar si se siente un poquito mal. Y era justo lo que ella estaba haciendo. Estaba acostada en la cama de sus papás y justo enfrente estaba la televisión. Entonces justo ahí se encontraba viendo a Dora la exploradora, les digo, estaba chiquita, estaba viviendo y sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que salir, ahorita venimos. Y pues los que somos hijos mayores, pues nos dejaban solos ya desde muy chicos, o sea... Literal, yo ya cuidaba a mis hermanas cuando tenía esa edad, mi mamá iba a hacer sus cosas o a trabajar Y yo me quedaba al cuidado de mis hermanas Entonces pues, pues ella ya estaba acostumbrada, ya se sabía cuidar sola, ya estaba grande Entonces fue así como, está bien, no, pues váyanse, yo aquí me quedo dormida, o sea, reposando normal Entonces ella mientras estaba ya acostadilla, como medio se sentía mal, como pues estaba viendo la tele y demás Pues se quedó, pues sí, como dormitando, ¿no? O sea, de repente como que se quedaba dormida, pero despertaba, pero de repente se dormía y demás entonces, siente cómo le jalan los pies como ligeramente. Dice que sinceramente pensó que era su papá, porque su papá de repente le hacía ese tipo de bromas, de que ella estaba dormida y para despertar le jalaba los pies. Entonces, que le dijo? Todavía con los ojos cerrados, les digo, se sintió un poquito mal. Le dijo, papá, déjame dormir. Pues ya, como que no escuchó nada, pero pues les digo, ya como estaba medio dormida, pues no hizo más. O sea, pensó que a lo mejor el papá putz, aceptó, ¿no? De que, ah, ok, pues sí, que se quede dormida todavía. Cuando vuelve a sentir que le jalan otra vez los pies. Entonces, así voltea, así como un poco molesta, y papá, déjame. Pues no había nada, ¿verdad? Entonces, como que le habló asomó a su mamá, su papá se fue a asomar afuera del cuarto, pues no vio nada. Se quedó así como, bueno, pues en un sueño, no sé, de más. Ya saben la explicación que todo el mundo le quiere dar. Y pues bueno, entonces, como que sí se asustó un poco, pero dijo, ok, se fue al baño, estaba ahí en el baño. Cuando empieza a escuchar también como que cosas se mueven, como que un juguete empieza a sonar, pero ese juguete solo sonaba cuando tú le apachurrabas a un botón. Entonces, a pesar de que ella tenía mucho miedo a dónde se iba, sus papás no estaban, no podía salir. Entonces, dice que ella se cubrió toda como que de, ya saben, de cabeza a pies, y en eso ya escucha que sus papás llegan. Les cuenta más o menos, pero su papá, sus papás ya saben, ¿no? O sea, como hasta por tranquilizar a... Pues a uno le dicen así como, oh, sí, no, pues no creo, pero bien, lo bueno que ya pasó, ¿verdad? Y ahí quedó. Total, entonces ya, pues se cambian de casa, se van a unos departamentos y el, había cinco departamentos. Ellos estaban en el cuarto, es decir que todavía había uno más arriba. Y pues ella comenta que la verdad la vecina de arriba era súper ruidosa, que toda la noche se la pasaba como moviendo muebles, arrastrando sillas y pues que no la dejaba dormir. O sea, sinceramente no dormía mucho tiempo por la culpa de la vecina de arriba. Su mamá un día le dice, ay, ¿sabes qué? Buenas noticias, porque ¿qué crees? Que la vecina de arriba, pues ya se va a cambiar. Entonces, esta chica fue así como que, por fin, por fin voy a poder dormir, por fin no sé qué. Entonces, pues sí, como que veía que sacaba cosas y cosas así, pero no supo en realidad si se había ido ya o qué había pasado. Total, pasaron como dos días de que su mamá le dijo que ya se iba a ir, cuando escuchaba a alguien caminando con tacones súper fuerte, pues en la parte, de, pues sí, de, del techo, de, pues la vecina del quinto piso. Dice que tanto que todavía fue así como de que, ay, esta mujer de arriba no me deja dormir, no sé qué. Al día siguiente, todavía enojada, le dijo a su mamá, mamá, pues no que esta señora se iba a ir, está haciendo un ruidazo, no nada con los tacones toda la noche, ¿qué le pasa? que inconsciente? Y que su mamá así de... No, pues ya se fue, o sea, ya tiene dos días que se fue Y ella, pero ¿cómo? O sea, no, ahí estaba caminando ayer todavía No, el departamento ya está solo, ya entregó la llave y a todo Entonces, pues ¿quién estaba haciendo el ruido? Total, este tipo de ruidos pasaban siempre en ese departamento Tanto que una vez dice que estaba platicando con una amiga por WhatsApp Lo estaba platicando unas cosas por audio Y se alcanzó a escuchar que algo se cayó súper fuerte Ella va a buscar así como a ver que se cayó, que se rompió que, que se soltó, verdad, o sea un cuadro que pues no había nada justo eso pasaba también en esta casa se escuchaba, no tienen una idea, que se caía o sea era el golpe en el piso nivel como si alguien hubiera agarrado un mueble y lo hubiera dejado caer, o sea un mueble, así de fuerte se, se escuchaba cuando íbamos a revisar, pues no había absolutamente nada. Así que, como que este tipo, esta, esta experiencia sobre todo, pues me, me recordó como a cuando pasaba. Justamente se escuchaba aquí en este cuarto como dejaban caer algo súper pesado. Llegamos y pues el cuarto estaba normal. Total, se mudan al departamento. Después de todo, ya se van a una casa y pues ya están como más tranquilos. Ahí hubo una, una experiencia rara porque ya para este entonces ya tenía una hermana. Ella estaba tomando clases en su computadora, estaban esperando un paquete, de hecho de una paquetería. Pues ya tocan, sale a recibir el paquete y el pues mensajero le dice como Oye, está bien bonita tu hermana, o sea la niña, está bien bonita. Y ya. Ah sí, ¿por qué? ¿Dónde la viste o qué? No, pues ahí estaba una güerita de ojos azules súper bonita, ¿sabe qué? Y ella así como... Mm. No, mi hermana no es güera ni de ojos azules ¿Cómo no? Se veía desde ahí de la ventana No No, yo, mi hermana O sea, sí tengo una hermana, pero no, no es así Y el chavo como ¿Cómo? Pero yo ahí la vi No, yo no tengo una hermana de ese estilo Y no hay otro niño adentro de la casa Entonces Fue pues así como, el me mensajero de mm, Y ella mm, Por dos Total, investigó un poquito y se dio cuenta que por ahí, por la zona, haya muerto una niña como que se cayó de unas escaleras y pues murió. Entonces posiblemente es el espíritu de esta niña que ande por ahí. ¿Alguna proyección o algún eco que le llaman? No sé ustedes cómo, cómo vean esta situación. Ok, la segunda historia es de Fernanda y Fernanda nos cuenta cómo fue que le avisaron que alguien iba a morir. O sea, tal cual... Aviso de la muerte, así tal cual. Tuvo varios, como varios avisos, pero al final se cumplió, pues, lo que traía el aviso. O sea, alguien sí murió. Todo pasó hace aproximadamente, dice que hace seis años, porque hace tres años atrás su abuela eh, falleció por complicaciones de salud. Total, entonces muere su abuela, pero queda su abuelo. Muy bien, entonces su abuelo pues ya estaba solo y bueno, pasó un tiempo y pues se hizo más mayor. Entonces su abuelo dormía en su casa, como en un cuarto hasta el fondo, fondo de la casa... Y no vivía solo, por ejemplo, vivía Fernanda con su mamá, con un tío suyo y su hija y otra tía suya y su hija. Es decir que pues eran seis personas de la misma familia y además el abuelo que vivían todos en la misma casa, entonces pues se turnaban como para cuidarlo y cosas así, ¿no? Total, les digo, su abuelo dormía hasta el fondo, fondo pero ya que empezaron con complicaciones de la salud también, lo movieron de cuarto. Entonces, como les comento, cuando eh, muere la abuela de Fernanda y su abuelo queda solo, pues dice que sinceramente su abuelo le dio pues una tristeza muy grande, cayó como en depresión porque pues había estado casado 50 años pues con, pues con su esposa, o sea, con la abuela de Fernanda Entonces pues sí, la verdad que sí le pegó Y como ya estaba más mayor, pues ya llegó un punto en el que ya desvariaba un poco Que esta situación pues sí les pegaba mucho a todos Porque su abuelo era una persona como muy inteligente Sabía hacer de todo, excelente en matemáticas, o sea Pero bueno, pues finalmente, pues entre tanta cosa como que pues ya empezaba a desvariar El primer aviso que ellos consideran que fue como un aviso Fue directamente eh, con él porque estaba su abuelo sentado en su cama, abrochándose sus tenis, y dice que vio cómo entró su esposa, es decir, la abuela fallecida de Fernanda, ahí al cuarto, y que le dijo, ya vámonos Rubén, Rubén es su abuelo. Al ver y escuchar la voz, fue así como... O sea, a pesar de que sí ya estaba desvariando un poco, recordó que su esposa ya había muerto tiempo atrás, y... Se asustó, o sea, sinceramente como que no sintió bonito ni nada, sino que se asustó, se acostó en la cama, subió los pies y se cobijó todo. A eso lo tomaron como, les digo, como el primer aviso de que a lo mejor pues ya se iba acercando como su momento y a lo mejor pues, eh, pues la señora, la abuelita de Fernanda pues era como quien le decía, ya, o sea, no pasa nada, vámonos. Total, pasa un tiempo y a su abuelo se lo llevan al hospital. Les digo, ya tenía algunas complicaciones de salud y lo tuvieron que internar. Entonces, el cuarto de su abuelo quedó, pues, solo, ¿ok? Entonces dice Fernanda que ahí en el cuarto de su abuelo tenía una televisión justo enfrente de la cama grande y, pues, que a ella le gustaba verlo. Entonces, pues, que se iba ahí al cuarto de su abuelo, pues, a ver la tele un ratito. Pero dice que, o sea, si tú estás acostado viendo la tele... Justo enfrente estaba como pues, la puerta del cuarto y de ahí se alcanzaba a ver un espejo que estaba cerca de la cocina. Entonces, una de esas veces ya ella dice, ah, pues déjame ir un ratito a ver la tele ahí. Se va al cuarto de su abuelo, se acuesta, se lleva a su perrita, que era una husky, y pues estaba la perrita ahí a sus pies. Bueno, entonces estaba ahí viendo la tele, cuando de repente, pues algo como que ya saben, empieza como a moverse y tú con tu vista periférica como que logras captarlo. Todo lo que hace es voltear un poquito y del espejo que les digo que se veía, que estaba cerca de la cocina, se veía como una figura oscura así como que asomándose como si quisiera ver quién estaba ahí acostado en la cama del abuelo. Entonces cuando, cuando ella capta que hay algo así como asomándose mientras ella estaba sola en casa, y se acuerda perfectamente que estaba sola en casa porque pues como vivía con tanta gente, la verdad sí le gustaba estar sola con un poquito de paz y tranquilidad, ve que alguien se está asomando y cuando está así como, a ver, espérame, espérame, si estoy viendo lo que estoy creyendo... La perrita se le pone encima y empieza a gruñir, es decir que también medio había captado pues que algo ahí no estaba bien. Y dice que eso de gruñir y ladrar su perra no lo hace porque es una perrita muy simpática, muy cariñosa y que pues sí, como sumisa, o sea, realmente nunca hace ese tipo de cosas, entonces sí se asustó. Y ya saben, pues cuando con todo lo que le pasó le dijeron, no, pues a lo mejor te lo imaginaste, tranquilízate y aquí no pasó nada. Pero a partir de ahí Fernanda no se volvió a sentir a gusto, o sea... Um, algo algo había cambiado Había algo ahí que ella ya no le gustaba Ya no lo sentía a gusto Entonces como que... No le gustaba estar ya sola A pesar de que les digo, sí le gustaba estar sola en su casa Ahora ya no, cada que se quedaba sola Prefería sacar a su perrita a pasear O ponerse a hacer otra cosa Pero no estar sola ahí Era otro día, ¿no? Totalmente diferente Dice ella que ya tenía horas dando vueltas en la cama De que no podía dormir, no podía dormir Ya eran como 3, 4 de la mañana Cuando de plano dijo, ya no puedo dormir Voy a poner algo en la televisión Pues como para, pues sí, relajarme, ¿verdad? O sea, ya tranquilizarme y a ver si me quedo dormida entonces dice que pudo una película de comedia, nada más como de fondo, les digo, para relajarse un poquito. Cuando escucha, ella estaba en la parte de abajo, su cuarto estaba en la parte de abajo de eh, la casa y en la parte de arriba estaban los demás. Dice que escucha como si alguien con una uña le hiciera así al vidrio, o sea, como si le estuviera pegando. Entonces ella así como que, a ver, a ver, si escuché bien, se asoma un poquito, pero dice, no, yo no voy a ir. Mientras ella estaba así como asomada viendo de dónde pudo haber venido el sonido, se escucha como en la parte de arriba alguien abre la puerta, sale corriendo, o sea, baja las escaleras corriendo, sale al patio y también se ve como si fuera así buscando. Entonces, pues ya sale, era su tía y le dice, tía ¿qué pasó? ¿qué escuchaste? Y ella le dice, no, pues es que escuché como si en el, eh, en el techo estuviera alguien pisando súper fuerte y yo pensé que se habían metido, entonces pues salí a ver qué onda. Qué valiente, ¿verdad? Porque pues, ya saben. Y que le dijo, sí, yo también escuché como si tocara, no sé qué. A lo que Fernanda le dijo, mira, a mí me dijeron que si escuchabas que tocaban alguna puerta de tu casa y no era nadie, o sea, una persona, no debías de abrir porque era la muerte la que estaba tocando. Entonces, como que sí, si, como si viniera por alguien, ¿verdad? Entonces las dos se quedaron así como, mm, ok, pues bueno. Y su tía le dijo, en caso de que vuelvas a escuchar una cosa de estas, tú di en voz alta, no hay nadie, no hay nadie que te puedas llevar, o sea, ya déjanos en paz. Como si, pues sí, si están buscando a alguien, pues aquí no hay nada. Pasó solamente un día cuando les avisan que su abuelito falleció en el hospital. Entonces les digo, estas fueron como tres llamadas, así como cosas raras que estuvieron pasando en su casa antes de que su abuelo muriera. Cuando muere su abuelo, toda la energía que ella sentía de que ya no le gustaba estar sola en su casa y demás, desapareció. Ya no volvió a sentir ansiedad ni miedo de estar en su casa. Entonces, bueno, a lo mejor sí había algo ahí, a lo mejor no necesariamente malo, pero sí algo que la incomodaba porque pues... Pues su abuelo, a lo mejor, pues ya lo estaban llamando o ya alguien iba por él, no sé. Ahora, último dato raro de aquí: dice que, que tiene algo muy curioso que, que no le encuentra explicación y que se le hace como muy, pues, como mucha coincidencia. Dice que exactamente cada tres años alguien de su familia muere. Murió su abuelita en el 2013, tres años después, en el 2016, muere su abuelo y en el 2019 falleció su mamá. Entonces, no sé. Este tipo de cosas yo también las había escuchado, pero no, no sé si alguien más sepa algo al respecto. Y aquí va la tercera historia. Este fue como un intento de brujería de las antiguas. O sea, siento que ahorita a lo mejor ya hay muchas cosas que hacer, pero eh, antiguamente se hacían como trabajos bien, bien intensos. Y no tan como disimulados como ahorita Entonces, bueno, ahí les va Esta historia es de Karen, pero no le pasó a Karen Sino que le pasó a su mamá cuando era pequeña Tenía unos 9 o 10 años más o menos Dice que eh, su mamá vivía en Oaxaca, en un pequeño poblado Entonces, pues bueno, eh, había muchísimo campo O sea, más era más campo que casas, ¿no? Entonces, pues su mamá siempre se la pasaba en el campo jugando o pues sí, como que ayudándole a sus papás o demás Pero generalmente jugando con sus amiguitos y demás Todo muy normal Un día estaba jugando con la tierra, les digo normal Porque cuidaba a sus hermanos, así todo muy bien Cuando estaba así como que en, en el cerro, pues sí, un poquito alejadito Y encontró, dice que unos monitos Unos monitos que se veían como hechos a mano que tenían Así chiquitos, que tenían ropita y todo lo demás Se le hicieron curiositos a la mamá de, de Karen y pues lo que hizo fue como que juntarlos todos Y llevárselos a su casa Entonces pues está ahí en su casa jugando con los monitos su, mo su mamá, es decir, la abuela de Karen Pues se le acerca y le dice ¿Qué pasó? ¿Qué tienes ahí? No, pues mira estos monitos, me los encontré Y pues la verdad, como era una niña Pues tampoco se le, hicieron, o se le hizo mal como que los tuviera Que los hubiera encontrado, o sea, no le vio... Pues ninguna razón mala de que los tuviera ahí Entonces le dijo, ah, que okay, muy bien Después se salió a jugar otra vez ahí al campo Entonces lo que hizo la abuela de Karen fue meterlos todos a una cajita Y pues dejárselos ahí para que al rato pues volviera a jugar Entonces de ahí como que todo empieza a complicarse Pero empezó como despacio O sea, les digo, como poco a poquito, poco a poquito se fue haciendo muy intenso Su mamá empezó a soñar como con un señor muy grande Decía que tenía eh, un sombrero, que se vestía todo negro y que le espantaba mucho porque le decía que se la iba a llevar. Como si se la quisiera robar. sí le decía, te voy a llevar y te voy a llevar conmigo y ¿sabe qué? Primero eran puras pesadillas. Después empezó a verlo en la vida real. Lo veía así como que ya saben las esquinas, bla, bla, bla. Pero de repente lo empezó a ver como si pasara por fuera de las ventanas, por fuera de las puertas. Entonces ella realmente... O sea, la mamá de Karen realmente pensaba que sí se le iban a robar. Pero no tenía la conciencia de que realmente es que no era nadie. O sea, no era ningún vivo. Simplemente como que veía así la silueta y pues decía, no, pues sí me van a robar. Entonces... Ella cuando veía este tipo de, pues sí les digo, este como ente, gritaba, le gritaba a su mamá, le decía el señor me quiere llevar, mamá no me quiere ir con él, eh, ayúdame, me está jalando. O sea, ya era ese tipo de cosas, como les digo, empezó de poquito, pero se empezó a hacer muy muy intenso. Eh, su abuelita de Karen ya no sabía qué hacer, ya la dormía ahí con ella porque pues se despertaba muy, pues sí, muy, muy alterada. Dicen que incluso taparon las ventanas para que pues ella ya no dijera como que ahí había alguien, porque siempre estaba diciendo es que está ahí en la ventana y ahí está y lo, yo lo veo. Su abuelo salía con la escopeta a dar vueltas para ver quién era quien estaba ahí tratando de robarse a su hija, pues obviamente no era nadie vivo, no era nadie que pudiera dispararle. Después en su cuarto, ahí con su mamá, o sea bueno con su abuela, sentía como la jalaban, y en los pies le aparecían moretones, o sea, como si de verdad alguien la estuviera agarrando bien fuerte de los pies para jalarla y le aparecían moretones en los pies. Dice que pasaron unas semanas así y un día que ya su abuelita se encontraba como que limpiando el cuarto, se acordó, o sea, vio los muñequitos y dijo, oh, como que hizo memoria y dijo, a partir de que esto está aquí, todo pasó, o sea, todo pasó. Y la noche que estos muñecos llegaron aquí, entonces le dijo a la niña, a ver, tenlos y velos a poner donde tú sabes que ahí los agarraste. Entonces la niña fue, los llevó, o sea la mamá de Karen pues, llevó y los puso en donde estaban en el cerro y los dejó normal, regresó a su casa y como que todo empieza a la normalidad. Pero además no nada más los dejó sino que le dijeron ya que los que los hayas dejado donde los agarraste, rómpelos, o sea con una piedra haz lo que tú quieras pero rómpelos y así lo hizo. Y a partir de ese momento su mamá dejó de tener pesadillas, su mamá dejó de ver al señor y la vida regresó a la normalidad, así como estaba antes de que agarrara los dichosos muñequitos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, estuvo larguito, las historias de hoy estuvieron larguitas, intensas, así que como siempre me gustaría leer sus comentarios. Y como les dije al principio, si gustan enviarme su historia, el mail está en la cajita de descripción, se si llama historias paranormales marijó o algo por el estilo. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando mil besotes y nos vemos después. Bye.